Me vi 6 de los 8 episodios de la segunda temporada de The Flight Attendant y esta es mi reseña. La segunda temporada sigue siendo un thriller muy divertido, con buen ritmo, comedia, drama y una representación bastante sincera sobre la adicción y la rehabilitación. Al inicio de la temporada Cassie está viviendo en Los Ángeles, está a dos días de cumplir un año sobria, está en una relación sana, sigue trabajando de azafata y adicional, trabaja como informante en la silla. Pero la serie no pierde tiempo en meter a Cassie en muchos problemas y rápidamente está viajando por el mundo mientras personas mueren carros explotan y su vida vuelve a ser un caos. Pero, ¿funciona la repetición? Sí. De hecho, creo que me divertí más en esta temporada que en la primera. Como buena historia con espías, nos pone a viajar por el mundo. Hay traiciones, muchas sospechas y no solo hay uno, sino varios misterios. La segunda temporada de The Flight Attendant cumple con lo que debe ser una secuela. Más drama, más misterios, más giros, más chistes y más de todo. Es un thriller muy entretenido. Le doy tres estrellas y media.